La gran proclama universal. El llamado a la revolución almada. Es urgente poner en marcha la revolución almada, continuar con la lucha por la liberación de la psiquis humana de este sistema de sometimiento y esclavitud física y psicológica del ser humano. El paradigma de poder del hombre sobre los otros hombres y el entorno debe ser reemplazado por el nuevo referente en el que rija la métrica del hombre que se domina a sí mismo y armoniza con el universo. Lo que ha de reemplazarse es el principio de autoridad, división y separatividad por el principio de libertad, unicidad e interconexión. El reto consiste en generar una sociedad que permita que aflore la reconciliación del hombre consigo mismo y se exprese el ser de luz que hay en cada individuo, exhortándolo a que sea cada día más coherente con su auténtico ser. Por ahora, la semilla de esa nueva sociedad serán las ecualdeas, que equivalen a palenqueras para negros libertos. Territorios que se distancian del sistema de acumulación desmedida e individualismo desbordado. Un nuevo día está por venir, en el que las ecoaldeas sean la forma natural de vivir. No el fin, pero sí el principio de una nueva era. Las cadenas de la economía la política y la religión deben ser abandonadas y reemplazadas por los principios de coexistencia, autogobierno y espiritualidad. El temor, que es el producto de la ignorancia, debe ser disuelto por el despertar de la sabiduría de cada ser, dejando manifestar nuestra fuerza interna a través de un constante perfeccionamiento de nuestro intelecto, de nuestras emociones y de un actuar coherente con el dictamen de la conciencia individual y cósmica, o también llamada natural. Nuestro propósito principal no solamente es sobrevivir, sino que también es vital evolucionar. Reconciliar la sinergia del yin y del yang, de lo femenino con lo masculino, de la construcción y la destrucción, de la vida y de la muerte, de la acción y la meditación, de lo terreno y lo espiritual. La revolución almada es una semilla que ha sido sembrada en la era anterior, pero que hoy vemos el primer retoño de lo que será un frondoso árbol, del cual nosotros somos su abono, ...que nutrirá el fruto de generaciones futuras. El militante de esta revolución implotará en su interior en mil partículas microcósmicas... ...y se reconstruirá a sí mismo en un nuevo hombre para un nuevo mundo. Luego actuará en el entorno... Esta revolución reprogramará al ser humano actual, reemplazando el programa del hombre que instrumentaliza al hombre por el del hombre que vibra en la armonía de la unicidad y del servicio. La espiritualidad no tiene nada que ver con religión, pero sí con religamiento. Tampoco tiene que ver con el más allá, sino que por el contrario tiene que ver con el aquí y el ahora, con la cotidianidad, las espiritualidad será desvestida del ropaje de misterio que le ha puesto la religión y debe ser vista desnuda con los ojos de la conciencia. La fórmula condensada para la tramutación personal es la siguiente. Medite e instale imágenes adecuadas. Con disciplina diaria sosténgalas y disuelvas en el servicio. Esta es la formación que requiere el nuevo hombre que tejerá la nueva sociedad. Todo militante de la revolución almada primero hará su propia insurrección en sí mismo y luego desde su propia libertad podrá exhortar a la liberación de sus semejantes. Las sombras son disueltas por la luz... La fe ciega será reemplazada por la certeza que genera la comprensión. Que la reconciliación del pasado biográfico nos dé paz. Y la comprensión de este momento de cambio histórico nos ayude a ubicarnos mejor en el presente. Y así ganar la fuerza necesaria para contribuir a la transformación del hombre y la sociedad y que la certeza evolutiva de un mejor futuro para todos nos dé alegría. El Caminante